Mira, yo he, he estado viendo, bueno, la, la, las tonterías y las, las tonterías las vamos a dejar pasar porque aquí no estamos para perder el tiempo, sino para disfrutar, aprender. <tose> eh, mira, hoy precisamente, esta mañana, aquí me dicen, eh, eh, Codupan, Pan, Raúl, ¿no? aclara el tema de las proteínas que no quedó muy claro en Instagram. Claro, esto viene Paco de la semana pasada. Esta mañana, eh, Más Músculo, eh, ha compartido, eh, nada, 10 o 15 segundos, cuando la semana pasada, no sé si recuerdas, que, que digo en el que, el, el que se habla mucho en redes sociales de que la proteína no hace daño, no hace daño, no hace daño, entonces hablamos de que efectivamente la proteína no hace daño, pero como todo, eh, en exceso, pues te lleva a un deterioro, ¿no? Entonces, claro, ¿por qué me están diciendo... El, el tema de las pordinas que no, que no quedó muy claro. Bueno, ha quedado claro. Al final, en redes sociales, a, a, a no ser que estemos en, en un directo, hablando directamente con el público, que podemos matizar y podemos aclarar, en 10, o 15, eh, o en 10 o 15 segundos, uno entiende lo que quiere entender, lo que quiere. Por eso yo no soy fan de las redes sociales, ni quiero ser el reflejo de las redes sociales. Pero bueno, a veces comparto cosas y demás porque me parece interesante, ¿no? Entonces... Eh, prácticamente cuando hablamos en un programa de culturismo, hablamos culturistas, no estamos hablando, cuando hablamos de las proteínas, de consumir 0,8 gramos de proteína por kilo. Se entiende que los, los culturistas hemos consumido 3 gramos de, de proteína por kilo de peso, 4, 5 y 6. Y se entiende que hay un exceso. Y el mensaje que se quiere transmitir es ese, que ojo, quitar el pie del acelerador, ¿vale? Que al final, que no va a, no va a haber un, un, da, un daño grave, ni yo estoy muerto, ni Paco está muerto, ni, ni, ni estamos rotos, pero si a lo largo de tiempo, eh, pues claro que habrá un deterioro. ¿no? La proteína es el único nutriente o el nutriente en mayor, en mayor caso en el que mayor cantidad de desechos crea al metabolizarse, al, al, al transformarse en glucosa por medio de la gluconeogénesis, es decir, eh, es, un, es un nutriente que crea desechos, sobre todo cuando lo consumimos en exceso, claro, y ya Paco, pues la gente ha empezado eh, hombre, no, porque para uno puede ser mucho y para otro puede ser poco, el, el mensaje no es ese a ver, si al, al final mmm, nos vamos deteriorando ¿no? a ver, si Paco vive en la montaña yo vivo en la ciudad, cuando yo tenga 90 años y me muera, bueno, me morirá seguramente antes y me hagan la autopsia, pues mis pulmones de, de respirar aire en la ciudad, o a Paco de respirar aire pues, pues estarán quizás peor que lo suyo porque habrá un deterioro es decir pues claro es obvio que hay un deterioro vale pero a veces la gente no sé qué quiere entender o qué no quiere entender que no. se, hace, se hace la pilla de la pilla un lío no raúl eh, el mensaje el mensaje era ese la intención era esa plasmar lo que tú dices no pero es lo que decimos eh, la proteína en exceso es tóxica. Eh, ten en cuenta que es lo que tú dices, estamos hablando culturistas. Una preparación para una competición no es saludable, es lo que lo hemos dicho muchas veces. Eh, el entreno excesivo con grandes cargas no es saludable. Eh, eh, estamos poniendo al cuerpo a un extremo. ¿vale? Eh, yo como, como atleta, como culturista, eh, sé a lo que me expongo. Eh, sé que estoy forzando la máquina. Pero bueno, con cabeza, o se intenta por lo menos tener, tener siempre cabeza. Pero sabemos que el deporte saludable es el deporte suave, el deporte que no fuerzas la máquina. Cuando fuerzas la máquina, pues es lo que decimos, eh, eh, un entrenamiento súper intenso y súper pesado no es saludable eh, eh, el comer la cantidad de proteína que necesito eh, para crecer y para forzar mi maquinaria pues es excesiva claro tengo que filtrar tengo que hacer que mi, mi organismo filtre mucho más entonces eh, estamos forzando eh, si eres una persona sana saludable que nunca has tenido ningún problema pues bueno, si no te pasas, pues el cuerpo tira. Pero como seas una persona un poquito delicada, en de de eh, eh, hígado ya un poquito tocadito, un poquito de naturaleza, no es que hayas sí, hecho sí. nada. Pues, a mí, pues, ¿eh? Paco? A mí, a mí, a mí, yo nunca he tenido cuando competía y, to y tomaba anabólicos y demás, y seguía dieta en volumen y tal, pues eh, había un valor de referencia que hay gente que no se le elevan las transaminasas y a mí se me elevaban, vamos, con altísima, en cambio la creatinina, pues nunca se me ha movido, ¿no? Es decir, porque al final yo, yo soy de estructura muy pequeñita, yo soy muy pequeñito, yo ¿no? en realidad <risa> empecé compitiendo con 61 kilos y tengo un estómago pequeño, un hígado, un hígado pequeño prácticamente, y se me inflamaba con, con, con normalidad, y eso es lo que tú dices, claro. Pero claro, en las redes sociales eh, ya salen, no. salen eh, catedráticos, salen... Eh, eh, ingenieros, eh, astronautas salen de todo nada, <risa> no, pero pero bueno, pero es que pueden necesitar más proteína, bueno, tu musculatura puede necesitar más proteína, pero al final la desaminación hepática es la misma y al cabo del tiempo vas a tener un desgaste, que es obvio, pues claro, pero si yo no, yo no, pero si yo no he descubierto nada ni quiero dar un mensaje al mundo. Simplemente es, re, es, es el reflejo de de tener, de tener sentido, sentido común y crear sentido de la responsabilidad, que eso es lo que a veces creemos, ¿vale? Que nadie, nadie quiere aquí dársela de saber más que nadie ni es mi intención. Entonces, muchas veces es lo que pasa en las redes sociales, que, que, que se lían, se lían unos con otros y, y ya se salen, se salen del tema de lo que muchas veces queremos transmitir. Sí, eh, Raúl, eh, se hace porque... Es lo que decimos, nosotros estamos... Bueno, de hecho, en este canal, es un canal público que ve mucha gente, intentamos dar ciertos mensajes un poquito de coherencia, ¿vale? Y a veces, si eres demasiado coherente y, y, y mandas el mensaje, como decir, bueno, escuchar que, que esto, esto pues, altera, altera. Eh, si te pasas, pues bueno, y si tienes algún problema ya, te, te, te puede ir a más. Uh -huh. eh, es como que, uff, eres muy comedido, eres muy tal... Claro, si sales diciendo, no, cantidad de anabólico por gramos y nada, entonces no pasa nada. Claro, claro. ¿Sabes? Eh, claro. si, si dices una cosa, va a salir quien te critique diciendo, es que, ah, es que, ¿cómo no vas a comer proteína? Y si dices otra cosa, es como que, uff, es que, ¿sabes? o sea que. Eh, vale. Pero lo que, lo que queremos es que se entienda el mensaje, el mensaje Eso. es decir, bueno, pues que, que, que hay que ser cauteloso y que, es lo que decimos, cuando decides forzar un poco la maquinaria, por lo menos hace tus analíticas, comprueba que esté todo más o menos correcto, que es un mínimo, no coherencia sobre todo. Sí.